Oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye. Oye, mira cómo lo no baila. como lo goza el perro y la llamila, ya estamos en su boda